Tarana Karimnais. Mi nombre es Suleyman Job y me llaman Suli. Soy Katia Enríquez Domínguez. Soy baba. Nik egindako lan iaia gustik, prekaritateko lanak izan ziren eta ez da casualitate, ¿es? Somos gente inmigrante que vinimos a buscar el pan aquí. Hay mucha gente que cede a ciertas cosas y otras no, y la empresa claramente se aprovecha de eso. Es necesario hacer un sindicalismo antirracista porque dentro de los sectores donde se vive mayor precariedad se ubican personas migradas y en algunos, la mayoría son mujeres, mujeres con situación administrativa irregular. Gure eh, skubi, eh, lani skubidia, que te vestiu skubidia kiti batera, has tenda a cerritar legetik. Mugat zenduena gure skubidia, gure visita diu bate la zenduena da legue oris. ¿No se les hace contratos? ...y no se respetan sus derechos laborales. ¿Qué es lo que se a los derechos internos de la ley de extranjería? Defendiendo todas las que se atendía a la ley Nos corresponde denunciar y concientizar a la clase trabajadora... ...sobre la crueldad de la ley de extranjería. Pero la ...gure borroca burruratzen, Y hablando también del racismo, hemos visto que lo, que, lo que está pasando ahora en Europa. Que hace poco lo mismo pasó en, en, en Siria. Pero como no eran ucranianos rubios, ojos azules, no les dejaban entrar. Se divide claramente la, la humanidad en, en dos. La gente que es de Occidente y el resto de, el resto de conscientes. Ahora está que institucionala, arge está agar Los ucranianos pueden entrar, pueden estar trabajando. Están tres años que no pueden tener papeles. El sindicato, en el momento que esté bien, bien organizado, en el momento que tenga los delegados que tienen, luego la gente que les apoya, esté muy bien informada, muy bien unida, pueden hacer muchas cosas. Y ese es el, el poder o la ventaja de tener un buen sindicato.